Bienvenidos, reciban un cordial saludo, soy Luis Cuenca, docente de la UTPL. En esta semana abordaremos el álgebra de polinomios. Empecemos. Para poder entender la importancia de un polinomio, es necesario contestar las siguientes preguntas. ¿Es necesario estudiar polinomios? ¿Para qué utilizar la idea de polinomio en la vida cotidiana? ¿Es en verdad de aplicación práctica el conocimiento de un polinomio? Para dar respuestas a estas preguntas, vamos a realizar un análisis del siguiente caso. Caso 1. Las empresas buscan optimizar los recursos y uno de los más importantes es el humano buscan los factores que motivan a los empleados, sin embargo, estos factores varían de acuerdo a la situación particular de cada individuo y se podrían mencionar los siguientes. El sueldo, la institución en la que trabajan, el poder de una posición, el clima laboral, su jefe, los logros, el reconocimiento, el horario. Entonces, una forma sencilla de exponer estos factores sería a través de un polinomio en el cual se ubicarán los elementos que motivan a una persona. Primero, razones de motivación es igual a el sueldo, más la empresa, más la posición, más ambiente de trabajo, más jefe, más horario. Ahora es necesario recordar que la incidencia de cada uno de estos factores es distinta para cada persona. Para unos será más importante el sueldo, para otros será el reconocimiento. Por lo que este análisis permite hacer una ponderación. Razones de motivación es igual. 0.3 por el sueldo más 0.2 por la empresa más 0.1 por la posición más 0.2 por ambiente de trabajo más 0.1 por jefe más 0.1 por horario. Como se ve, a este empleado lo motiva el sueldo, otro factor es la empresa y luego vienen los demás factores. Como se observa, se ha formado un polinomio. Este da una visión de la interacción de los factores motivacionales de un empleado y permitirá un análisis en un determinado momento. Otro tema que estudiaremos es sobre la factorización la cual tiene aplicación en varios ámbitos y áreas del conocimiento, siendo el principal el matemático. Sus procesos permiten desarrollar la agilidad mental y razonar en la forma de aplicación de los distintos ejercicios. Es una herramienta de trabajo en la vida cotidiana, ya que apoya al campo empresarial en diversas formas. Revisaremos la factorización por factor común, agrupamiento, binomios, y trinomias. Con el estudio de la presente unidad se buscará e indagará diferentes estrategias para clarificar el tema desde la conceptualización hasta el álgebra operacional. Se reforzará con ejercicios y problemas tipo que ayudarán a asimilar los procesos y su aplicación en la vida real. Es importante tener la predisposición para aprender algo nuevo de una manera diferente, entendible, amena y motivante, rompiendo esquemas tradicionales y aportando con nuevas herramientas para que hagan placentero este aprendizaje. Hasta pronto.